Señores, en el día de hoy en la zona de La Vega y algunos lugares del Cibao han habido lluvia que hasta granizo han estado cayendo, pero también en algunos puntos de la capital se han visto fuertes lluvias. Nosotros para conocer con más detalles cuál es la situación del tiempo, hacemos contacto por la vía telefónica con el ingeniero Francisco Orguín, quien es nuestro meteorólogo de cabecera. Ese que cada mañana y cada noche brinda las informaciones gratuitas a todo el país y el mundo a través de sus redes sociales, hacemos contacto con él por vía telefónica. Ingeniero, buenas noches, estamos en vivo para Teledebate. Muy buenas noches, Robert. Buenas noches a ti, a todos los amigos de Radio Televidente, Teledebate. Eh, aquí estamos a tus órdenes, como siempre, presto a llevar las informaciones para que la gente se haga más resiliente cada día. Aquí estamos, Robert, a tus órdenes. Ingeniero, vamos a decirle a la audiencia cuál es la situación del estado del tiempo en estos momentos y estas lluvias que se han estado viendo específicamente en la zona del Cibao, La Vega y demás. Sí, en los últimos días, nosotros, eh, desde que inició esta semana, hemos observado un panorama meteorológico, sobre todo a partir del martes, cómo eh, se fue acumulando mucha energía y además se dieron unas condiciones en la troposfera media y alta. ...que dio al traste de estas eh, condiciones de fuertes granizos... ...e igualmente línea de turbonada, algunos tornados... ...porque se pudo observar en la base de las nubes... ...cómo se veía ese embudo... ...lo que indica que tuvimos tornado en esa parte de la vega... ...los daños que se originaron en esas zonas de eh, sembrada... ...de plátanos, de, de frutos menores... ...en la zona de la vega, moca como también se observó eh, el derribo de, de algunas eh, de plantaciones pero también de casas de techo de zinc, e igualmente vimos los daños causados a pollera. En fin, son muchos los daños que se han estado que han originado estos aguaceros en la zona del Valle del en la parte céntrica, también en el norte de Puerto Plata recibió abundantes lluvias. En este momento está lloviendo en Puerto Plata, también me reportan lluvia de Montecristi, eh, como también aquí en la capital, tú lo acabas de decir, eh, aguaceros que se han estado originando en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, el distrito, Santo Domingo eh, o oh, en la parte... De, de Pedro Brán hacia esa zona prácticamente toda la provincia de Santo Domingo el Distrito Nacional en la tarde y noche de hoy eh, están recibiendo precipitaciones tendencia de estas lluvias será a la mejoría gradualmente va a quedar un ambiente durante esta noche todavía de algunas precipitaciones porque está llegando mucha humedad desde el mar Caribe hacia lo que es la República Dominicana y cuando esta humedad interactúa con la capital, con San Pedro de Macorís, con sectores de San Cristóbal, van a seguir originando estas precipitaciones todavía en la madrugada, se ven condiciones de lluvia y mañana al amanecer, ya en la parte de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, se ven condiciones de precipitaciones. Hacia el Valle del Cibao donde se han estado originando estas precipitaciones, eh, eh, que en ocasiones ha sido fuerte, como tú lo acababas de decir, con algunas granizadas, eh, que en el día de ayer fueron mucho más intensas, ya la tendencia es a una mejoría. Para mañana, viernes, se ve un panorama meteorológico, con menos condiciones de lluvia, van a seguir uno que otros aguaceros porque hay inestabilidad atmosférica, pero debo decirle a todos los amigos eh, eh, de, eh, que, que nos ven y que, que te siguen cada día por teledebate, que se si han preparado esa maleta para ellos salir este fin de semana. Hay buenas noticias y es que el tiempo atmosférico ya a partir de mañana va a mejorar bastante y las precipitaciones para el fin de semana van a ser mínimas las que estarán ocurriendo en el país. Excelente ingeniero, como siempre Muchísimas gracias, recomendar a toda la audiencia Que lo siga a través de su canal De YouTube, el ingeniero Francisco Orguín Meteorólogo, con el estado del tiempo Constante a cada minuto Y hora de lo que está ocurriendo En el tiempo a nivel nacional e internacional Ingeniero, muchísimas gracias ¿eh? Gracias a ti, Rubio, y a todos los amigos televidentes Muchísimas. gracias. Muy bien, un abrazo, gracias Señora, han escuchado usted el informe del tiempo <música>